Gustavo del Duca, desde Montevideo. Gustavo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto. Oh, hola Gustavo, Arturo te ¿Cómo saluda. Ustedes? ¿Cómo estás? ¿Qué tal Arturo? Todo bien, gracias. Un gusto. gracias. Gustavo, te agradecemos muchísimo el contacto. Eh, vos estás allá en el Uruguay, puede haber un pequeño desfase, claro, puede haber un pequeño desfase entre lo que yo pregunto y vos contestás, pero nuestros oyentes sabrán, digamos, disculpar a veces una pequeña desconexión. Contanos la historia de tu familia, de tu papá, Ángelo, por favor. Bueno, les cuento. Muy agradecido por la oportunidad de poder contar la historia de la familia y de la empresa. Y bueno, les detallo acá un poco. Bueno, papá nace en Calabria, provincia de Josenza, en el pueblo de Altomonte, el 23 de junio de 1936. Era el hijo menor de cinco hermanos, de una familia que trabajaba en el campo, campesino. Este, bueno, ellos tenían su casa y se tenían que trasladar, tenían la casa en el pueblo, y se tenían que trasladar más o menos 10 kilómetros para ir a trabajar la tierra. Bueno, un poco la historia con el Uruguay empieza de esta manera. El primero en venirse es mi abuelo, que estuvo trabajando durante unos años acá, en la construcción de colocaba Doquines después volvió a Calabria este, después de haber estado un tiempo acá volvió y bueno, allá tuvieron el problema de la guerra que empezó la segunda guerra mundial claro. este, estando uno de sus hijos y su hermano de papá preso por los ingleses eh, prisionero en el África y bueno, tuvieron mucho tiempo sin noticias de él eh, prácticamente lo daban por... Como se decía, por, en, en Italia se decía disperso, no, no se lo había encontrado. Sí. no se lo había encontrado, y bueno, hasta que me, luego de terminada la guerra, por suerte, pudo aparecer. Este, y bueno, ellos contaban que cuando pasaban las tropas tenías que esconder los alimentos, lo que producían, el aceite, el pan, porque si no les sacaban todos los alimentos tenía que esconder todo lo que producía este y bueno dada esa situación este de que bueno las cosas ya empezaba a empeorar este se empiezan a venir eh, primero unos tíos de papá eh, luego sobrinos y de a poco se fueron viniendo los hermanos y el último en venirse es él en el año 55, junto a sus padres eh, más o menos llegando acá a los 19 a los 19 años claro este luego de estar acá bueno van a vivir a la casa de va a vivir a la casa de un hermano junto a sus padres eh, fue a, Monte, a, a Montevideo directamente sí a Montevideo sí este directo de, acá en la ciudad de Montevideo eh, empieza a trabajar en una fábrica de neumáticos durante el día y de noche estudiaba en la facultad de, de derecho donde aprende a hablar y escribir el idioma, porque prácticamente con mucho esfuerzo tenía que empezar de, de nuevo, ¿no? Claro, hay que fijarse una... hay que fijarse el esfuerzo, ¿no? Que en otro idioma se puso a estudiar. Por supuesto, sí, era como, como empezar de cero y sin, y sin nadie que te ayudara, ¿no? Porque no es el tiempo ahora que tener las herramientas y los instrumentos para aprender, a ir a, a todo pulmón. este Y bueno, eh, luego de empezar... Eh, de estar en la facultad y en ese trabajo, eh, también, así trabajaba de lunes a, a sábados en, en esa empresa y los sábados, junto a sus hermanos, trabajaba en la quinta. habían Los hermanos se habían comprado una quinta y trabajaban ahí. Y los domingos hacían feria. Así que eh, era todo esfuerzo eh, de, de lunes a lunes, ¿no? Trabajaba en la fábrica, estudiaba de noche y sábados y domingos, trabajaba en la quinta y, y luego hacían dos pesos. ¿y en la quinta qué hacían? y producían este plantaban frutas este, juntaban duranos, plantaban tomates acelga lechuga, papa este, cultivaban todo ese tipo de cosas y después en los domingos hacían ferias este cerca de ahí donde vivían ellos este, había un par de ferias entonces vendían ahí este y bueno luego ¿y él, ¿y él el, terminó la facultad de Derecho? Con, hizo unas materias no se terminó de recibir no terminó. pero hizo hasta tenía bastante conocimiento de lo que era creo que le faltó dar alguna materia como para terminar el título pero... ¿Y, por qué, ¿y por qué razón habrá elegido Derecho y no una materia o algo relacionado con <coughs> ¿Lo económico o, o lo agrícola? Sí, creo que creo que en un, en un momento él quería ser abogado ah. o, o, o quería estar eh, empapado en ese tema, ¿no? De, de, de leyes. Realmente, no sé, después porque no, no, no, no terminó o no o no siguió. Creo que él ya lo, lo de él era la venta. Claro, no, por eso, eso que se, que se enamoró no. de la comercialización, <risa> claro. Sí, sí. Este... Y bueno, luego pasa a, a trabajar en una de las este, empresas más grandes que había acá en el Uruguay, que era una importadora y distribuidora, era una de las importadoras más grandes de hierba Antes antes de avanzar, Hasta... Gustavo, ahí Arturo Curato la quiere hacer una, una, una, una pregunta. ¿Cu ¿Cuándo entra Lucía en la historia, tu mamá? Epa Lucía, <risas> mamá entra en el año 72, bueno, en realidad 10 años antes, porque ellos tuvieron 10 años de novio, Diez años este, de novio. Sí, ah. tuvieron, este, agoniando, diría mamá, desde <risa> un tiempo. Después tuvieron un tiempo ahí que no, que no se vieron, este, pero tá, después retomaron de nuevo la, ¿Aún la relación. Hubo una pausa. Y, sí, en realidad fue papá no pasaba por, <risa> mamá lo estaba esperando y papá no, <risa> no pasaba. Tenía muchas, muchas actividades, este se realizaba, y bueno, esa era un poco la excusa que decía papá, ¿no? el chiste claro. este, y bueno, y en el año 72 se casan y creo que en marzo, y en diciembre nace mi hermano Franco bien lo llamaron con nombre italiano sí nace en el año 72 ¿y, qué hacía, y tu papá? Él... qué hacía tu papá en la empresa importadora? Y bueno, papá creo que empezó empezó de este, de, de abajo, pero rápidamente por, por, por la capacidad de trabajo que él tenía, fue fue subiendo posiciones hasta llegar a, al puesto de, de gerente de la empresa. O sea, él no, estaba llegó. en la empresa en la empresa importadora trabajando y avanzando en la jerarquía y mantenía en la quinta donde producían o no? Sí, sí, sí, sí, lo, lo de la quinta ahora después... te, te te, te, te cuento un poco la con la historia de la, de la quinta él bueno, trabajó trabajaba ahí en, esa, en, en, la, en la empresa esta que te, te nombraba y los domingos hacía feria seguía con, con esa costumbre de ese... sí, sí, siempre la idea de, de, de, de papá era siempre trabajar permanentemente, incluso luego eh, abrimos un almacén acá este mamá era maestra pero dejó y bueno, con unos pesos que ahorró papá, se puso un almacén acá, en lo que vendría a ser el sótano de la casa, que era como un garage, se puso un almacén. Entonces, aparte de la, de la actividad papá comercial que tenía, más la quinta, se puso un, un, una, un almacén. O y sea, luego esta, mamá también... Estaba bastante la ocupado, te voy a decir. Sí, sí, la, la verdad que sí. Aparte de sumarle las, las actividades de... Bueno, fue fundador de la la asociación calabresa acá en el Uruguay, estuvo también cuando se fundó la primer, este el hospital italiano, estuvo en la directiva, eh, fue consultor de la región de Calabria, también mantenía todos sus vínculos de este principalmente con la colectividad, ¿no? ¿Y él, y él, Siempre, por ejemplo, este, nunca, muy... nunca pensó en, en, re, en volver? No, no, yo le, le, le pregunté y no... Eh, con el tiempo no como que como que la vida estaba acá no el trabajo claro. estaba acá eh, bueno tenía la familia acá no nos podíamos haber ido todos pero como que siempre le, le agarró cariño al Uruguay y, y bueno eh, obviamente Italia de su país lo amaba pero había y aparte toda la familia todos estaban acá porque allá ten, tendría algún primo Segundo, algún claro. familiar, pero los hermanos estaban acá. En el tránsito de una generación, realmente para él se dio un cambio extraordinario, ¿no? Porque él pasó sí. de ser alguien que había venido a, a trabajar en, cual, en cualquier trabajo, finalmente, a, a, a, a, a, a digamos a, y ahora nos vas a contar de la empresa. Sí, y bueno, como, como te contaba, él estaba trabajando en esa empresa... Después creo que en el año 82 hubo un problema que se llamó la tablita acá, fue que se disparó el dólar. Sí. La empresa es decir, tenía plata para cobrar en la calle, obviamente por, porque vendía, pero tenía deuda en dólares también. Y al explotar el dólar, que creo que en ese momento estaba a 14, yo ni creo que él no era ni nacido, este, se fue a 32. Entonces eh, se desfasó de lo que tenía para cobrar a lo que tenía que pagar en ese momento. Entonces, esa empresa empezó a tener problemas y bueno, eh, con el tiempo no lo no lo pudo superar por por ese problema en dólares que tuvo. O sea que, que fue bueno, la necesidad la que, la, la que lo llevó a tu padre a, a, a pensar en su propia empresa, a pesar que él ya tenía propias actividades. Sí, ya, sí, ya teníamos tenía la actividad de la feria teníamos la actividad del almacén. Obviamente, por ser él, tenía... Eh, algún peso guardado porque eh, no es que por ejemplo se si Coca-Cola se tomaba los fines de semana no era no es como ahora que los te piden una Coca-Cola y, ah. y si no se la compraste hacen un berrinche además se en tomaba, Uruguay agua, bueno. en Uruguay es particularmente eh, eh, alto el precio de la Coca-Cola por los impuestos especiales que sí, la... sí sí pero digo como como como valor de ahorrar, ¿no? Que, sí, que, sí, que sí, no era sí, como sí. todos los días decir bueno todos los días eh, una cosa. Eh, obviamente con no es que faltaba algo, pero siempre con el respeto hacia el cuidadoso, dinero y cuidadoso, cuidadoso, sí sí siempre enseñándonos a que a, había que cuidar el dinero y, y bueno este entonces eh, después que pasa ahí lo de, lo de esta empresa él comienza a compra eh, unos molinos en un remate y en el año 95 comienza con la empresa Promol Limitada. ¿Y por qué la llamó Promol? ¿Por está? los molinos? ¿Promolinos? ¿Por qué Promol? No, había diferentes nombres y le puso Promol inventó tres nombres y nos consultó a nosotros que nos parecía y elegimos Promol y sí lo que puso fue tres pirámides que esas tres pirámides son somos la papá, mi hermano y yo, este, como luego las tres pirámides, ¿no? Claro, claro. En, en la boleta salió impreso las, las tres pirámides. Este, o sea que si bien, bien uno bueno. mira, si bien uno mira las tres pirámides y piensa que son la de Miserino la de Giza, las la del Cairo, no, <risa> son ustedes. Somos nosotros, somos nosotros, las pirámides somos nosotros. Este, y bueno, empieza la empresa empieza con cuatro empleados, con él y tres personas más, que uno era mi hermano. Él comienza visitando los 19 departamentos, lo que era un esfuerzo muy grande porque se iba de repente un lunes a las 4 de la mañana y volvía un viernes a las 11 de la noche, este, visitando clientes que ya conocía y haciendo clientes nuevos. Este Y bueno, eso realmente llegaba muy la ¿Con qué actividad que... central empezaron? ¿Cuál fue la primera? Porque ahora tienen un montón. ¿Pero cuál fue la primera? Sí, bueno, nosotros lo primero que empezamos fue con cocoa y azúcar impalpable en marcas blancas. Es decir, le, le, le hacíamos para, de repente, supermercados o clientes que vendían con su marca, le producíamos eso. ¿Pero le fraccionaban? le fraccionaban. También... fraccionaban. Sí, claro, ellos nos daban los envases y nosotros les molíamos y la, la cocoa y el azúcar impalpable salía con marca de ellos. Porque la cocoa por es importada en Uruguay. No, nosotros ah. lo que importamos es el cacao y el azúcar y lo el elaboramos acá. La molemos en molino y eso después se envasa y sale la cocoa. Claro. Lo que es importado es la materia prima, el cacao que puede venir, lo puedes comprar en Brasil, en Ecuador. Yo pensaba que por ahí por la, la zona de Bella Unión había azúcar, pero no. Sí, azúcar hay, pero um, depende, a veces podés comprar ahí, depende el precio, eso Ajá. va variando el, el, a la persona que se lo compra. depende el, el precio que haya, ¿no? un día atrás de un lado, otro día atrás de otro, lo mismo el, el cacao. Y o bueno, sea, empezaron empezar así la... y después... Y bueno, se empezó con las marcas blancas y después se registra la primera marca que es Duquita, que es la marca de la empresa. Y ahí se empieza a envasar este, ya el producto azúcar y cocoa con marca autista. Con marca propia. Con marca propia, correcto, correcto. Y ahora, en cambio, son prácticamente, tienen una amplia paleta de producción y, e importación y además representan a, a alguna empresa argentina también. Sí, tenemos, por suerte tenemos con Argentina eh, varios negocios, siempre hemos mantenido un vínculo a través de los años muy importante con empresas argentinas hemos traído dulces eh, en ocasión, mermeladas té, café eh, aceitunas hoy en día fideos hoy en día también somos los representantes en Uruguay de la marca Frutigran, Granix Granis, claro. este, en la línea, de desayuno, la línea de desayuno y galletas y bueno, constantemente estamos buscando productos para incorporar. Hace poco concurrí a la Expo de Golosinas, Bebidas y Alimentos en la rural de Buenos Aires, donde mantuvimos contactos con varias empresas y bueno, estamos esperando poder cerrar negocios que, que creo que va a ser posible. Y Gustavo, hoy ustedes tienen un, un depósito donde ahí tienen algún tipo de la elaboración que vos me decías o fraccionamiento. Sí, tenemos, tenemos un, con el, bueno, como te contaba, con el, a medida que fueron pasando los años, obviamente fueron haciendo ampliaciones, este, agrandando el, el local, introduciendo maquinaria nueva, haciendo balcones nuevos, este, y bueno, ahí tenemos, en, el, nosotros tenemos en, la facturación en un lado, y la empresa la tenemos, es decir, el depósito y la elaboración la tenemos como a 10 kilómetros de donde tenemos las oficinas. Claro. Este, es en una zona rural que está... Y bueno, ahí se elabora este y se recibe la mercadería y también se, se despacha a los clientes que van a, a buscar sus pedidos ahí. ¿Y cómo, este... cómo, cómo para darnos una, una opinión así rápida para la audiencia en Uruguay? Porque sí. estamos leyendo que vienen uruguayos a la Argentina a comprar. ¿Cómo, cómo está el, la demanda allí? ¿Floja? ¿Buena? ¿Sostenida? ¿Cómo está? Eh, hoy en día, acá la demanda está está bien, digo. Sí. Eh, nosotros, por suerte, estamos, estamos vendiendo bien. Eh, nuestros productos están saliendo bien al mercado. Es decir, yo creo que se da mucho por por el tema del tipo de cambio claro. que eh, conviene al uruguayo cruzar. Y obviamente, que Argentina siempre es un lugar hermoso para para visitar, para para pasear, para. y bueno dado la condición que es favorable sobre todo para la gente del litoral que está más cerca, este bueno, creo que aprovechan ese combo ya para, para pasear, conocer y bueno, les sale más barato este hacer algunas compras. Bueno, yo te creo agradezco, que... te agradezco muchísimo, Gustavo, creo que realmente es una una historia que calza perfecto, ¿no, Arturo? En italianos y sus negocios. Yo la conozco perfectamente porque fui muy amigo de to, de, del padre y, bueno, obvio, de todos sus hijos y, su, y la madre. Pero conozco la, toda la historia. Después, cuando cortemos esto, vamos a hablar un poquito de la historia personal, ¿sí? Perfecto, te agradecemos bueno, muchísimo. Bueno, el, Gustavo el agradecido soy yo y, bueno, sí, muchas gracias, Arturo y Francisco, por la oportunidad y, bueno, un abrazo grande para, para un, todos. Un, un abrazo a tu hermano Franco y un beso grande a tu mamá Lucía. ¿eh? ¿Cómo no, Arturo? Gracias. Saludos. Chau, que chau. tengas un, gracias. un gran día. Gracias, gracias, Gustavo del Duca, de la firma Promol Limitada. Vamos al corte.